Samaniego Nariño. Samaniego es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Nariño. Fue fundado en 1837 por don Simón Álvarez. Esta región en los primitivos tiempos fue habitada por las tribus Acampues, Pascuales, Chuguldíes, Chupizanganes, Tabiles, Panganes y Abades. Dependían autoritariamente de la gran familia de los pastos. Que ocupaban la sabana de túqueres y norte del Ecuador. Su labor diaria era la agricultura y rudimentaria hasta la llegada de los conquistadores quienes lo sometieron a su voluntad. Fundada por don Simón Álvarez el 5 de junio de 1837, su colonización era antiquísima, pero debido a la dispersión de sus habitantes, no llenaba las condiciones necesarias que un pueblo requería. 11 años después de su fundación, fue erigida en distrito con la creación de la parroquia el 24 de abril de 1848. Como consecuencia de la reforma constitucional de 1858 y del orden administrativo nacional, Samaniego y demás distritos vecinos bajaron de categoría quedando como corregimiento del distrito de Túqueres con derecho a elegir un miembro para esta municipalidad. En 1864 reunida la Municipalidad de Túqueres nuevamente elevó a distritos a Samaniego y a los corregimientos de Ancuyá, Huaytarilla, Chapuyes, Ayama y Ascual. El eje de la Municipalidad nombró a don Manuel D. J. Buenavides para que dirigiera los destinos de Samaniego, quien debió afrontar épocas de retraso económico y crisis política. Geografía. Se encuentra a 117 kilómetros al occidente de la ciudad de San Juan de Pasto, limitando por el norte con los Llanada, por el sur con Providencia, Guaitarilla, Túqueres y Santa Cruz, por el oriente con la Llanada, Linares y Ancuyá, y por el occidente con Santa Cruz, Corte y Barbacoas. Su altura sobre el nivel del mar es de 1.470 metros y su temperatura media es de 24 grados centígrados. La precipitación media anual es de 1.314 milímetros y el área municipal comprende 765 kilómetros cuadrados. Su territorio es montañoso en su mayor extensión, pero también tiene algunos sectores planos y ondulados. Como accidentes geográficos se destacan los cerros de Gordo, Inga, La Cruz y Pelado. Esas estas tierras corresponden a pisos térmicos cálido, templado y frío y son regados por los ríos Cristal, Pacual, Talí, San Juan, Saspi y Telenví. Los 62.659 habitantes de Samaniego basan su economía en la agricultura, la ganadería y la minería, siendo los principales productos que cultivan caña panelera, 1.830 hectáreas. Café, 1021 hectáreas. Fique, 450 hectáreas. Tomate de árbol, 330 hectáreas. Frijol, 300 hectáreas. Plátano, 232 hectáreas. En el sector ganadero también tienen aproximadamente 3.300 cabezas de ganado bovino, de las cuales 1.400 producen un promedio diario de 4.200 litros de leche. Y en el sector minero, en los últimos cinco años produjo un promedio anual de 386.54 onzas de oro. La cabecera municipal de Samaniego, haciendo parte del municipio de los Corregimientos de Cartagena, Chubuldí, Tanamá, Bolívar, El Salado, Otilón, Villaflor, Aguada, Puerchac, La Capilla, La Planada, El Decio, Betania y Andalucía, y las inspecciones de policía de Carizal Chinchay. Chupinagán, Doñana, El Canadá, El Llano, El Motilón, El Salado, La Mantújar, Baranguay, Piedra Blanca, Fuente Tierra, San Antonio, y San Diego y Yunguilla. San Maniego posee una temperatura promedio de 21 grados centígrados y una población de 50.000 personas según el Censo DANE del 2014. San Maniego está conformado por 83 veredas, las cuales están organizadas en tres corregimientos. Concurso Departamental de Banda. El concurso de bandas sinfónicas data de agosto del año 1983. En este escogen las bandas que, en representación de un año van a los diferentes concursos nacionales del país, como los de Paipa, Boyacá, Anapoima, Cundinamarca, El Retiro Antioquia, San Pedro, Valle del Cauca, entre otros. En este concurso se han cita los amantes de la música, compositores, e intérpretes, con la participación de residentes turistas y público en general. Según Fidencio Melo Delgado, la iniciativa de este evento se debe al profesor Álvaro Santander Bastidas, quien lo llevó a feliz término en la colaboración de Luis Alejandro Bastidas Morales y Ruby Cecilia Santander, quienes realizaron las gestiones pertinentes ante el alcalde de ese entonces, doctor Fabio Sarasti Montalvo. La primera junta de organizadora de este evento la integran los señores Benjamín Herrera, sargento de Policía Nacional, Julia Mayo de Castro y Sonia Castro Maya. Encuentro internacional de danzas y tríos. Paralelo a las bandas se realiza un encuentro internacional de danzas folclóricas, el cual ha contado con la participación de delegaciones del Perú, México, Brasil, Ecuador y de las agrupaciones locales de Nariño y Colombia. En el encuentro de tríos generalmente se trios, Escuchan ritmos latinoamericanos, con el bolero, el pasillo, el babuco, entre otros, los cuales son interpretados por virtuosos tríos de Colombia y Ecuador, noches inolvidables que se viven en este municipio. Noches de Samaniego. Lo que más goza de las bandas son las noches de Samaniego. En medio las luces del castillo y la vaca loca, se prende una fiesta inolvidable para propios y visitantes la cual tiene como propósito amanecer en la plaza principal, al reino de porros, cumbias, música ecuatoriana y la aguareña, interpretados por las mejores bandas fisteras, canal de negros y blancos. Como la mayoría de los municipios del departamento de Nariño, en Samaniego se festeja el carnaval de negros y blancos. El mismo que empieza en fecha 3 de enero con el denominado carnavalito, luego el 4 con el encuentro de la familia Chamizo. Sigue el 5 con el llamado Día de los Negritos y culmina el 6 de enero con el nombrado Día de los Blanquitos. En el carnaval se saluda con carioca y pintado a las personas distraídas con un cosmético en signo de confianza. Tiempo hace que todos se olviden de todos sus problemas y solo disfruten de la alegría con Además de la forma en que el carnaval de negros y blancos manipula los amanejenses y también está su desfile en el que podemos encontrar lindas, carrozas, bailar bailes y actuaciones, etc. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.